Estoy aquí porque estoy inconforme con todas las políticas que el gobierno de Enrique Peña Nieto y todo su gabinete ha impuesto en este país, el cual ha llevado nada más a inconformismo, a inflación. Eh, el, ellos siguen robando, siguen saqueando el país.